¿Te has preguntado cómo la participación ciudadana puede combatir la corrupción? La participación ciudadana es toda forma de proceso mediante el cual las personas, basados en sus demandas e inquietudes, intervienen en la política pública para mejorar la sociedad. Algunas formas de participación son ir a votar, asistir a juntas de vecinos, realizar activismo, realizar propuestas concretas a la autoridad, asistir a marchas pacíficas y apoyar a organizaciones de la sociedad civil. La participación ciudadana es fundamental para el funcionamiento de la democracia y para combatir la corrupción. ¿Cómo la participación ciudadana te permite combatir la corrupción? Tus ojos son claves para vigilar las acciones de las entidades estatales. Tu involucramiento en actividades comunitarias pueden influir en tu entorno. Tu voz es clave para pedir información y exigir rendición de cuenta de las autoridades. Cuando compartes tus ideas en espacios participativos, estás generando cambios. Para participar de forma activa, necesitas informarte sobre tu entorno. La información es una herramienta importante para detectar la corrupción. Cuando denuncias irregularidades, puedes detener el flujo de la corrupción. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate, participa y denuncia.